Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Me confirman, por favor? Hola, profe. Buenas noches. Sí, te escuchamos. Sí, profe. Ah, bueno, chicos. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, a nuestra clase número dos. Espero, pues, que se encuentren muy bien, que ojalá, pues, esta semana la estén iniciando y la terminen de la mejor manera. Estamos como en la mitad, como lo que conocen, unos como el ombliguito de la semana. Eh, ya pues hoy vamos a abordar y vamos a tratar un poco sobre las mm, teorías administrativas, hacer como tal un resumen, yo les había dicho que hoy, va, hoy vamos a hacer como tal un recuento de pues, las diferentes teorías eh, administrativas. Es por eso que eh, antes de iniciar y poderles contar y hacer ese resumen de manera general, quiero que me cuente cada uno de ustedes yo los voy llamando y quiero que me cuenten qué tipo, qué teorías se acuerdan. No tanto de pronto a decirme como el autor, profes, es qué tal y tal, eh, sino qué teorías son las que ustedes recuerdan. Listo. Entonces, eso es con que con el fin, pues, que hagamos un recorderis de lo que ya ya hemos visto. Si simplemente ustedes no se acuerdan de ninguna, pues, me van a decir no, profes. Yo la verdad no recuerdo ninguna. Y a medida que, pues, vayamos viendo las diferentes teorías, de pronto vamos eh, como digo yo, refrescando pues esa memoria que es tan importante. ¿Listo? Entonces voy a iniciar con Judy. Entonces, Judy, quiero que me cuentes qué teorías son las que tú recuerdas. Profe, buenas noches. Estaba haciendo memoria y creo que tengo una confusión porque recuerdo algo sobre las... cuando se vuelven gubernamentales, ya como gubernamentales no, sino burocráticas, cuando las empresas ya se vuelven burocráticas, creo que tengo una confusión ahí ¿Recuerdas como la teoría burocrática? porque había una teoría que nos habla de todo lo que tiene que ver como con esa burocracia, con la autoridad que se ejerce frente pues al desarrollo eh, de las acciones y los colaboradores ¿Qué otra eh, puedes encontrar? ¿O qué otra recuerdas? Profe, no no las tengo muy presentes, la verdad, te soy sincera. O sea, tengo creo que tengo un revuelto en mi cabeza. Tranquila, no te preocupes. Bueno, le doy la palabra a Viviana. Bueno, le doy la palabra a Ricardo, que me cuente un poco cuáles son esas teorías que recuerda. No, la verdad no, no recuerdo ninguna, profe. no estuve en la primera clase. Vale, eh, tú David, ¿qué teorías recuerdas? Bueno, y por... por último me queda Teresa, María Teresa, ¿tú qué teorías recuerdas? Buenas noches, profe, me acuerdo de la humanística, que es una, la científica, y no recuerdo muy bien la del otro, pero creo que hay una basada con la... Eh, teoría acerca en base a las matemáticas, si no estoy mal. Sí, señora. Tú mencionaste tres, efectivamente cuando hablamos de la científica es como la, las primera, la primera teoría que nosotros empezamos a analizar, también hablábamos de una teoría matemática que es la cual ya empieza a verse en inmerso todos esos procesos matemáticos que, no, que nos vemos, los diferentes cálculos para desarrollar pues ya esos análisis que se requieren al interior de la organización y también hablábamos de esa um, teoría humanística que la cual pues básicamente eh, eh, habla que el ser humano no es solamente una máquina que, sino que por el contrario pues también tiene algunas características y se deben tener en cuenta al momento de desarrollar nuestra actividad. A nivel general, ¿por qué les hago la pregunta? Y la pregunta no era para que ustedes dijeran ahora la profe nos está corchando, no. Simplemente es para que nos hagamos ese esa memoria, porque ustedes las teorías eh, no la vieron conmigo hace ocho días, ustedes la vieron hace unos semestres cuando vieron eh, Fundamentos de la Administración. Ahí, tuve, ahí, pues, obviamente, ven y recuerdan algunas teorías. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros, que era lo que yo les mencionaba en la clase anterior, muchas veces nosotros lo que hacemos es memorizar, nos acordamos de las teorías para la clase. Por eso esta segunda actividad y la actividad que ustedes deben entregar el domingo está enfocada a eso, a hacer un mapa conceptual o un mapa mental de las teorías, pero no quiero que me coloquen como yo les decía, las 10, las 20, las 30, las 50 teorías administrativas, sino que por el contrario ustedes me coloquen solamente aquellas teorías que están totalmente relacionadas con su quehacer, que realmente por ejemplo Teresa me dice, si Teresa se acuerda de la humanística es porque pensaría que ella lo asocia con la manera en cómo ella va a gerenciar o como ella lidera los procesos, cuando nosotros eh, vemos y ahorita que veamos y hagamos ese recordar de, eh, de las teorías, se darán cuenta que no siempre nosotros eh, aplicamos todas las teorías. Hay algunas partes de las teorías que nos permiten a nosotros como tal tener ese acompañamiento, poder llegar a, a, a saber qué puedo aplicar y qué no puedo aplicar todos los seres humanos y más nosotros como administradores gerenciamos, lideramos procesos de manera diferente. Por eso acá lo importante es que apropiemos esos conceptos que realmente lleguemos a analizar y e encontrar cuál es la forma y cuál es la manera en como yo quiero gerenciar. Por eso acá siempre que veamos eh, las diferentes, ahorita vamos a ver las nuevas teorías, cuando empecemos a ver las nuevas tendencias a partir de la próxima clase, quiero que ustedes empiecen a analizar y a reflexionar ¿Qué de lo que la profesora está transmitiendo es lo que yo realmente voy a aplicar? Puede que ustedes ahorita me digan, no, es que a mí la teoría burocrática no me gusta o la teoría eh, de comportamiento humano no me parece que sea relevante. ¿Por qué? Porque es la manera en cómo nosotros vamos a liderar. Es por eso que, eh, pues como les decía, la actividad es desarrollar un mapa conceptual. Quiero que solamente me coloquen eh, las teorías. Que aplican directamente a su forma gerencial, que para ustedes son importantes, que para ustedes les está generando un aporte, ¿listo? De acá sí va a ser estricta. Aquel que yo vea que me coloca todas las teorías y me las explica. Eh, pues básicamente le voy a bajar puntos, ¿por qué? Porque nosotros no aplicamos todas las teorías, porque hay unas teorías que se contradicen entre sí, o sea, una habla, por ejemplo, de la burocracia, de lo importante que es tener a esa autoridad, es el donde mando, y que y prácticamente lo que nosotros vemos en muchos casos, que el jefe soy yo y usted la, hace el trabajo, como le digo pero en cambio tenemos la teoría de comportamiento organizacional que ya analiza un poco cómo nosotros nos comportamos y cómo apropiamos ese desarrollo, esas actividades a nuestro quehacer. Entonces, eso es importante. ¿Cuántas teorías? Máximo cinco teorías quiero que ustedes me coloquen de acuerdo pues a lo que, como les digo, les complementa ese perfil profesional. Acá yo les traje, no están todas las teorías, eh, pero pues traté de abordar eh, en un gran número de teorías, pues es un cuadro, es un cuadro en el cual les muestra a ustedes como el nombre de la teoría, nos muestra un poco cuál es ese, ese representante que tuvo, en más o menos en qué año pues se realizó como todo este primer acercamiento a esta teoría, también cuál es ese enfoque principal que tiene la teoría eh, cuáles son nuestros aportes y cuáles son esos, eh, los incentivos, bueno, algunas eh, diferencias, igual no se, no se preocupen que ya ahorita yo les comparto al finalizar la, eh, la clase, la presentación al chat, para que ustedes la tengan y la puedan visualizar después. Yo les voy a explicar a manera general cada una de estas teorías para que ustedes las tengan claras y las puedan analizar. La primera teoría que tenemos es la teoría clásica, a pesar de que me quedo pues, al contrario, porque la primera teoría es la teoría científica. La, el primer eh, autor que empezó a analizar cuál era la, el comportamiento, la manera de desarrollar las actividades al interior de una organización fue Taylor. Taylor era ingeniero industrial, entonces él empieza a analizar... ¿Cuál es la manera para eh, hacer los procesos mucho más eficientes y más eficaces al interior de la organización? Él plantea cuatro principios, dentro de los cuales tenemos la, el principio de la planeación, de la preparación, el control y la ejecución. Si nosotros lo vayamos a nuestra vida cotidiana y a los pilares como tal que tenemos de la administración, ¿cuáles son esos pilares de la administración? Ricardo. ¿Y sabes cuáles son los pilares de la administración? Alguien que le quiera ayudar a Ricardo, que me cuente cuáles son esos pilares de la administración, esos principios que nos rigen como tal a nosotros, los administradores. Profe, solucionar, planear, dirigir, ¿sí? Y controlar. Y controlar. Sí, es planeación, planear, organizar, controlar y dirigir. Y dirigir. Listo, para que lo, digamos que eso es la parte fundamental y yo los denomino pilares porque realmente lo que rige cada una de las acciones que nosotros de, determinamos. Si nos damos cuenta, eso ya, es, ya empezó a estudiarse desde la teoría científica, le empieza a planear. Y a estructurar unos principios básicos, que son los que establecen cada una de las funciones y las actividades que se desarrolla. Acá básicamente la única remuneración que había o el incentivo que había era el pago por el salario. Recordemos que antigua, eh, en la época cuando se empiezan a analizar todo lo que tiene que ver con, eh, con estas teorías, eh, las personas trabajaban jornadas largas, extensas, 12, 14 hasta 16 horas y la persona era vista únicamente como una máquina, o sea, como que Judy me interesa, pero me interesa lo que ella pueda producir, entonces ahí es donde se empieza a analizar y se empiezan a, a hacer diferentes acciones para hacer lo que nosotros ya conocíamos, que empezó a hacer eh, Fallor, él empezó no solamente a estudiar, bueno, la... La importancia que tenía ese proceso de planear, planear cada una de las actividades, sino que empezó también a analizar otro tipo de características. Por eso él ya se va a 14 principios, dentro de los cuales habla de una división de trabajo Cómo era import de importante dividir los trabajos, no que simplemente nos lleguemos mañana y pues si yo llegó temprano, entonces es la persona que va a cortar la tela. Ah, pero si Ricardo llegó después, entonces qué cosa. No, como cada uno ya tenía su función y eso hace que los procesos pues fueran mucho más eficientes. Hablamos de una autoridad en toda organización, eh, independientemente del modelo, el tipo de modelo que quiera implementar, hablamos que tiene y que partimos de una autoridad, nosotros los seres humanos, si necesitamos como una persona que nos esté eh, liderando, que nos esté acompañando en el proceso, entonces ya hablábamos de esa autoridad, de cómo estamos ejerciendo esa autoridad para que nuestros, eh, en esa época se llamaban subordinados, hoy en día los conocemos como colaboradores, desarrollaran sus actividades de manera eficiente, hablábamos de la disciplina, él también planteaba pues la disciplina para desarrollar cada una de las actividades, de una unidad de mando de tener claro pues esos rangos que nosotros tenemos al interior de la organización de que en, cuál es el supervisor, cuál es el coordinador bueno etcétera hablábamos también de la um, subordinación entonces ya ahí hablábamos de las de empezar a analizar esas personas que yo tengo a cargo de que yo debo ser responsable no solamente de mis actos de lo que tengo que hacer Diana como tal sino qué hacen los colaboradores que están a cargo de Diana y cómo yo asumo la responsabilidad de ellas también eh, pues dentro de todas hablaban de que ya se empieza a ver un poco ese trabajo en equipo, cómo empiezo yo a trabajar y a desarrollar cada una de mis actividades en equipo. Ellos también empiezan a analizar algo que es muy importante, eh, la famo el famoso eh, tiempo eh, los, eh, tiempo y movimiento, cuánto tiempo desarrollo y cuánto tiempo me demoro yo en desarrollar X o Y actividad. ¿Será que es la misma eficiencia que yo tengo para desarrollarla o por el contrario no? Si, por ejemplo, Jude le, le facilita, no sé, eh, sumar, pero resulta que a Teresa le facilita restar. Entonces, ¿cuánto tiempo se demora? Jude en hacer esa suma y cuánto tiempo se demora interesan hacer esa resta esos son los tiempos de movimiento es empezar a controlar y saber exactamente cuánto nos demoramos si nosotros vamos al día de hoy hay muchas y demasiadas organizaciones que lo manejan así para algo tan claro es por ejemplo la, eh, el sector textil el manu de manufactura ellos por ejemplo si a ti te van a decir vamos a hacer unas camisetas ellos saben exactamente cuánto te demoras tú haciendo esa camiseta y te van a decir bueno Usted se va a demorar una hora haciendo camiseta, 20 camisetas, usted en el día debe entregarme tantas camisetas de acuerdo pues a los tiempos que ellos ya tienen establecidos. Eso es básicamente, también acá hablamos de que eh, sigue siendo el empleado como tal o el trabajador una máquina, o sea, ya no, lo importante era cumplir, sí se empiezan como a dividir, a tecnificar cada una de las actividades, pero... No se tiene todavía en cuenta la persona como tal. Eh, ¿Qué tipo de incentivos habían? Únicamente el salario, lo que ganaba y lo que me pagaban a mí por desarrollar mi actividad. Después de eso empezamos a ver la teoría humanística, que el autor principal fue Elton Mayo. Él empieza a analizar y a estudiar cómo los grupos y cómo la persona humana, o sea, ya el ser humano se desarrolla al interior de una organización, cómo desarrolla sus actividades, qué tipo de interacciones tiene y ya irnos a esa parte humana a, a darnos cuenta que hoy en día no es solamente pensar en que yo de pronto pasé un mal día, sino cómo yo como organización puedo acompañarlo en dos diferentes procesos en esos procesos que les puede generar a ustedes como tal alguna molestia que nos genera como tal a nosotros también ese dolor porque perdimos a un ser querido, porque simplemente tenemos problemas financieros problemas familiares, cómo podemos hacerlo, entonces esta teoría humanística empieza a analizar un poco eso, como nosotros nos comportamos qué tipo de personas son las que tienen las organizaciones cómo nosotros estamos distribuidos, qué tipo de recompensas son las que nosotros necesitamos, porque mucha gente y muchas personas piensan que la única recompensa que nosotros queremos o beneficio que queremos recibir es un beneficio monetario, pero no necesariamente es así. Hay momentos en los cuales nosotros lo que hacemos es querer otro tipo de, de, de beneficios, como algún tipo de tiempo, como ese proceso que nos dan cuando reconocen o le dan un detalle a nuestros hijos, cuando reconocen el tiempo para pasar en familia, todo ese tipo de actividades. Entonces acá ya no solamente se empiezan a ver ese incentivo económico, o sea, el pago que me dan a mí por la actividad que desarrolle sino algún tipo de incentivos sociales, esos incentivos de participar en ciertas actividades, de programar actividades para los empleados, entonces de ahí es donde nos vemos que hoy en día se celebra que el Día de la Mujer, que el Día de la Familia, en fin de año, que la fiesta de fin de año, esas son algunas actividades que para nosotros tienden a ser representativas y son más sociales porque nos permite la integración. Entonces acá es eh, básicamente el lema de ellos, era que cuando se contaba con un empleado satisfecho, pues así mismo se iba a ver reflejado en la eficiencia en lo que podían desarrollar como tal. Eso, si vamos a la vida cotidiana y a lo que nosotros desarrollamos, cuando yo me siento satisfecho, cuando yo me siento feliz de lo que yo estoy desarrollando, pues eh, fácilmente voy a poder desarrollar mi trabajo con mucho más amor, dedicación a lo que yo quiero tener como tal. Hablamos de la, ya después de ahí, empezamos a ver lo que tiene que ver con la teoría del comportamiento, eh, del comportamiento humano. Eh, el, la, el representante principal es, es Maslow, él nos habla, y no sé si ustedes recuerdan de la pirámide de Maslow, ¿Cuál es, ¿cuál es la pirámide de Maslow? ¿Alguno lo recuerda? Sí, profe, esa es cubriendo las necesidades básicas en primera instancia luego ya como tal necesidades emocionales y así va avanzando hasta que ya cubres todos tus aspectos, eh, no sé si es psicosociales o también mmm, personales. Sí, cuando nosotros, tú tienes toda la razón, cuando nos hablamos de eh, Maslow no podemos dejar a un lado la pirámide, él hablaba que él lo divide principalmente en cinco partes, dentro de las cuales. Cuáles nosotros hablamos primero de lo que tú mencionabas, esas necesidades fisiológicas, entonces como nosotros los seres humanos independientemente de, del estrato, de la posición que tengamos, tenemos unas necesidades que en muchas ocasiones las llamamos las necesidades básicas como eh, alimentarnos, eh, eh, beber para la sed, eh, tener eh, el proceso pues de respirar, eh, dormir, descansar, bueno, diferentes acciones que nos permiten como tal. También tenemos otro que va en el siguiente rango que sería eh, el siguiente como escaloncito, nos habla de las necesidades de seguridad, de todo lo que tiene que ver con esas necesidades de tener un empleo, de tener una vivienda y esas necesidades de seguridad son las que nos permiten de alguna manera poder cubrir nuestras necesidades fisiológicas. Hablamos de ya como el tercer rango, las necesidades sociales, que es la eh, relación que nosotros tenemos con el otro, por ejemplo en este momento nosotros nos estamos relacionando porque nos estamos comunicando, entonces como ustedes pueden tener ese proceso de tener sus amigos, de tener sus compañeros y que nosotros como seres humanos somos seres humanos sociables, que independientemente de donde estemos siempre vamos a tener que interactuar con otras personas, nunca interactuamos solos. Ya después hablamos del número cuatro, que es todo lo que tiene que ver con esas necesidades de autoestima. Entonces, cómo nosotros nos empezamos a, a reconocer, reconocemos cada una de las acciones que tenemos, respetamos también nuestras acciones y nuestro, nuestro ser como tal, como me respeto yo, y de la misma manera pues transmito ese respeto. Y ya por último hablamos de esas necesidades de autorrealización de lo que él decía que era cuando nosotros ya nos sentíamos de alguna manera plenos, cuando ustedes eh, tienen, por ejemplo, eh, ese sueño y uno dice es que en el momento de que yo me sienta realizado es cuando tenga mi casa, entonces, ¿qué satisfacción tienen ustedes al momento de comprar su apartamento, de tener su casa propia? Ese es el momento, esa es como la satisfacción que me da a mí de cumplir algún eh, sueño, alguna labor que yo ya tenía que desarrollar, eso se conoce como la necesidad de autorrealización, lo que me permite a mí realizarme y sentirme satisfecho, que de alguna manera ya puedo decir que nosotros vamos y hablamos como de los abuelitos y las personas adultas y uno les pregunta, no, ya es, ya es el momento de morirme porque yo ya desarrollé todo lo que tenía que hacer, yo ya me siento pleno, yo ya me siento realizado frente a las actividades que yo tenía planteadas hacer. Esa es la pirámide de Maslow, entonces él empieza como tal a partir de esa pirámide y sabe exactamente que nosotros los seres humanos eh, vivimos en constante eh, desarrollo y cumplimiento de esas necesidades, que no se trata simplemente de decir bueno, qué voy a hacer sino cómo suplo esas necesidades, de que todos los días tenemos una necesidad diferente y cómo la podemos suplir, pero es por eso que nosotros la gran mayoría pues tiene un empleo, trabaja, pero entonces cómo nosotros desarrollamos nuestra labor al interior de la empresa, cómo nos comportamos y cómo lo que yo eh, estoy haciendo en este momento puede afectar al otro. Puede que en este momento yo esté triste, pero cómo llego yo a trabajar y con mis subordinados de pronto empiezo a, um, a tratarlos mal, a tener un mal ambiente y eso no genera un buen clima laboral, entonces cómo empezamos a analizar el comportamiento que tienen las personas en los diferentes ámbitos, no es lo mismo cuando yo estoy con mi pareja, cuando estoy con mis amigos, que cuando estoy en mi parte laboral, yo debo saber exactamente cómo comunicarnos, entonces eso es lo que empiezan a, a verse y, en el comportamiento organizacional, cómo nosotros nos comportamos los seres humanos en diferentes ámbitos y en diferentes secciones, Ahí habla y el incentivo, el incentivo que eh, principalmente mueve toda esta teoría es la motivación, todos los seres humanos nos movemos por una motivación, eh, ustedes todos los días que se levantan, se levantan de su cama porque tienen una motivación y la motivación no es ir a trabajar, la motivación es poder cumplir ese sueño, poder alcanzar esas metas que ustedes tienen planteadas. Si yo les pregunto ahorita, ¿ustedes por qué se levantan mañana a trabajar? Eh, ¿Por qué se levantan mañana mucho tirando? ¿Me levanto a trabajar o me levanto porque me toca, porque tengo que cubrir deudas? Pero la razón de ser no es esa, en todos los seres humanos tenemos una motivación. En el momento que ustedes pierdan la motivación, pues simplemente van a perder las ganas de desarrollar sus actividades de una manera eficiente y eficaz. Cuando el ser humano trabaja por una motivación, trabaja mucho mejor que cuando simplemente está desmotivado. Cuando usted desarrollan su trabajo que les dicen, eh, les vamos a dar una bonificación si este mes llegan todos los días a las 7 de la mañana y ustedes entran a las 8, yo digo, no, pues yo voy a llegar a las 7 porque mi motivación es que me den ese incentivo, poder tener ese otro recurso que yo necesito. Por eso es importante y él planteaba que, cada actividad que nosotros desarrollamos debe estar totalmente ligada con esa motivación que a los empleados hay que motivarlos. No tratarlos como solamente una máquina, sino llegar a motivarlos. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros hablamos. También se habla mucho del empleado satisfecho, de que si yo tengo a mi empleado satisfecho, él me va a cuidar a mis clientes y me va a apoyar en el desarrollo de mis actividades. Hablábamos de la teoría JZ, en esta teoría nosotros encontramos que el exponente principal es eh, Matt Gregor, él básicamente lo que enfoca sus eh, acciones o el análisis que él hace, es que al interior de la organización tenemos dos partes fundamentales, uno que es la parte económica o la parte financiera, que es la, los diferentes recursos que no, nosotros necesitamos para desarrollar nuestra actividad, pero que también tenemos una parte que es importante, que son todas esas personas. Entonces nosotros acá hablamos de que las personas son los, las que permiten como tal desarrollar esa actividad que yo tengo planteada, que permiten desarrollar cada una de las acciones que yo tengo. Al interior de la empresa él planteaba que no puede funcionar sin ninguna de las dos, yo necesito los recursos financieros para poder llevar a cabo las actividades que tengo planeadas, pero que al mismo tiempo tengo que tener como tal esas personas, ese recurso humano que me ayude como tal a desarrollar mis actividades, entonces ellos, él hablaba de que básicamente… Eh, ellos, estos dos factores iban de la mano y que acá ya empezamos a ver lo que nosotros hoy en día conocemos como esa administración por objetivos, en cual yo planteo unos objetivos organizacionales, planteo hacia dónde quiero llegar y simplemente lo que yo hago es crear unas estrategias y crear unas metas para poder llegar allá. Entonces eso era básicamente tener claro qué es lo que yo quiero, hacia dónde quiero llegar y qué necesito como tal. Como organización y de esa manera pues mis empleados van a empezar a trabajar en pro de dar cumplimiento a estas y adicional a eso también eh, la parte financiera va a estar orientada a cumplir las metas que se tienen establecidas. Hablamos de una teoría neoclásica, esta teoría neoclásica pues el exponente principal era Peter Ducker. él nos habla de que ya existe una organización no solamente formal sino también informal de cómo nosotros debemos integrar ese, estos dos tipos de organizaciones. Hablamos de que acá ya debe haber una jerarquía, entonces es lo que nosotros hoy en día conocemos como el famoso organigrama, que teníamos el, el gerente, el gerente comercial, la secretaria, bueno etcétera y empezaban a bajar los diferentes niveles que se encuentran en el interior de una organización. Entonces, esto, él habla ya de eso, de lo importante que es conocer y bajar la información, de que no es solamente el jefe el que maneja, o el o la cabeza como tal de ese, de esa matrícula que maneja todo este tipo de, de decisiones, sino cómo él también puede integrar a las personas para que puedan desarrollar esas actividades, para que puedan formar parte y contribuir al desarrollo de las mismas. Acá ya vemos Claramente y se enfoca también en esa autoridad, en lo importante que es ejercer autoridad en el otro, pero pues basados también en ese respeto y en las condiciones que tienen cada uno de los empleados. Acá ya vemos algo que para nosotros hoy en día es una parte fundamental, la parte de liderazgo, cómo lidero yo el proceso, cómo empiezo a fortalecer en mis empleados esa, ese liderazgo para que las personas que tienen personas a cargo no sean los jefes, porque el jefe es el que va y simplemente le dice usted haga esto y ya, en cambio el líder venga y nos toca hacer subir las ventas, venga, ¿qué hacemos para subir las ventas? ¿Cómo acompañamos el proceso? Eso es básicamente, acá no habla solamente de unos incentivos eh, de salarios, sino también habla de esos incentivos eh, sociales, o sea, de la manera en cómo yo contribuyo al desarrollo de las, eh, de las potenciales de mis empleados que les permito también acompañar diferentes procesos, eso es lo que nos muestra como tal hay. De eso partiríamos a que si tengo eh, un, una organización clara, una jerarquía clara, asimismo asumo las responsabilidades de acuerdo al nivel que yo tengo del cargo y de esta manera pues vamos a tener una eficiencia y una eficacia mucho más óptima cada uno de los procesos que nosotros tenemos. Tenemos la teoría estructuralística, esa es básicamente está enfocada y su principal representante fue James. Eh, básicamente lo que nos habla es que deben existir, como ya estábamos hablando de la parte de las jerarquías, porque ya se empezaban a ver, él empieza a ver a que existen unos diferentes niveles, que al interior de cada organización se cuenta con unos niveles. Tenemos el nivel gerencial, que es toda esa parte eh, al interior de las organizaciones que ejecutan esa dirección estratégica, eh, que hacen la parte de la planeación est estratégica, que toman las decisiones y que li lideran como tal todo el proceso. Tenemos otro que tiene que ver con el nivel, eh, el nivel técnico, que es aquel que, tiene como tal la experticia que nosotros hoy en día lo relacionamos con la parte operativa, que son los que tienen la experticia para desarrollar eh, ciertas actividades al interior de la organización, que se vuelven de alguna manera expertos para desarrollarla, entonces ahí hablamos de esta de esa parte, hablamos de otro nivel que tiene que ver con toda la parte institucional, o sea con ya con la junta directiva, que son los que, los gerentes son los que plantean las estrategias, pero pues la junta directiva ya es la que toma como tal las decisiones. Eso es básicamente, y de la manera en cómo está ubicada la organización a sí mismo, se asignan responsabilidades, se asignan funciones, entonces acá ya empezamos a ver que las empresas eh, empiezan a tener claramente su estructura, la división de cada una de las actividades, empezamos a ver las áreas y eso nos permite como tal tener unos procesos mucho más eficientes y eficaces al momento de desarrollar. Hablamos de incentivos económicos, no solamente el salario, sino el, ya se empiezan a ver esas bonificaciones por cumplimiento de metas, también hay otros que son en especie que por ejemplo entonces te doy un día o te doy unas horas para que salgan más temprano de acuerdo pues a lo que cumplió cada uno de ellos. Hablamos de la teoría burocrática, la teoría burocrática está acá, su principal exponente fue Max Weber, él básicamente nos habla de única y exclusivamente la burocracia, que acá lo, importaba, lo importante era quién tomaba las decisiones, tenga o no tenga el conocimiento, yo debía hacer o hacerle caso porque básicamente acá nosotros vamos eh, orientados a la jerarquización, a cómo estoy desarrollando y cómo tomo mis decisiones, cómo simplemente no tengo en cuenta lo que me puede decir mi empleado sabiendo que estoy haciendo mal el trabajo, sino lo que desde mi experticia conozco y lo que desde mi quehacer es lo que puedo ejecutar. Entonces básicamente eso, si nosotros lo, vamos a, lo llevamos a nuestra vida cotidiana Tristemente hoy en día todavía hay líderes, que, eh, jefes, porque no los podemos llamar líderes, que desarrollan este tipo de, de administración, que lo, lo importante es lo que yo diga, cumplir con el horario, hacer el trabajo a la hora que yo le diga, eh, desarrollar las actividades como yo las tenga planteadas sin saber si las estamos desarrollando bien o las estamos desarrollando mal, ese tipo de... de de administración tristemente todavía se ve. ¿Por qué digo tristemente? Porque bueno, sí se debe tener una jerarquización, sí debe tener como tal una autoridad de mando, pero pues hasta dónde también yo puedo desarrollar mis actividades, cómo le permito pues también a mis empleados que crean y que crezca ese potencial que ellos tienen, cómo aprovecho también el capital que ellos tienen para desarrollar mis actividades. Ya después en, empezamos a ver todo lo que tiene que ver con la teoría de sistemas la teoría de sistemas va muy enfocada a lo que nosotros conocemos como la parte de los computadores, cómo los computadores se empiezan a integrar y a formar parte de los procesos y los procedimientos que se desarrollan al interior de la organización, que se hacen para facilitar, eh, para facilitar como tal el desarrollo de esas actividades, eh, como un simple computador, por ejemplo, en el caso de los chicos que son contadores o que están en la parte financiera se vuelve una herramienta indispensable, para nosotros los administradores es una parte indispensable porque cualquier modelo, cualquier eh, desarrollo que nos vayamos a hacer pues ya lo hacemos por medio del computador, ¿qué pasa cuando nos quitan el computador? Pues simplemente nosotros en muchas ocasiones no podemos ni siquiera desarrollar el trabajo porque pues nos acostumbramos directamente a él, eso es lo que nos habla el, los sistemas, ¿cómo apropiamos eso? que nos está dando nuestro entorno, que nos permite como tal a nosotros fortalecernos. Eso que nosotros vemos del de nuevo software o el nuevo programa, cómo nosotros podemos favorecernos de este y no simplemente dejarlo a un lado. Eso nos habla en la parte de sistemas que debemos apropiar y automatizar, porque ahí lo que se buscaba era automatizar mucho los procesos, que tristemente eh, vemos que mmm, las máquinas tienden a reemplazar a las personas, sí, pero pues por eso es importante que nosotros nos empecemos a tecnificar y no nos quedemos solamente en una labor operativa, sino que tengamos otra visión para desarrollar cada una de las actividades. También nos no, les traje la teoría matemática, la teoría matemática básicamente nos habla de todo el análisis cual, Hoy en día, si yo les hablo a ustedes de que van a tener una junta eh, al interior de su empresa, ustedes me van a decir eh, sí, profe, y nos mostraron indicadores, nos mostraron cifras. Entonces, ¿cómo nosotros para desarrollar cada uno de los análisis también necesitamos la parte matemática? No solamente la parte de, lo, de las cualidades, saber exactamente qué se está haciendo, sino ya nosotros nos basamos en los resultados. Y hoy en día, eh, y de acuerdo a la administración por objetivo, nosotros planteamos unas metas que van ligadas directamente a unos indicadores para saber exactamente cómo estoy cumpliendo, hasta dónde estoy cumpliendo y cómo estoy desarrollando mis actividades. Es por eso que la parte matemática Empieza a verse inmerso en esto, en los análisis, en las estadísticas, en las comparaciones que se hacen, en la estructura que nosotros desarrollamos en, para hacer esos modelos gerenciales que nosotros debemos tener. ¿Cómo yo puedo prever? Eh, de, de alguna manera lo que puede pasar en el futuro teniendo en cuenta la aplicación de diferentes modelos que me permiten hacer análisis de algunas variables para saber cómo nos podemos comportar y cómo nos vamos a comportar en, desar en determinadas situaciones. Estas, digamos, es básicamente las teorías, yo no quise traérselas todas, yo traté pues de traerles eh, como algunas de las más representativas, de las que pues les pueden a ustedes como tal aportar, recuerden que yo no quiero, y vuelvo y repito así, digan es que la profe es canzón y repite lo mismo, yo no quiero que ustedes me coloquen eh, todas las teorías, solamente quiero que, por ejemplo, Judy me cuente y me diga, no, profe, para mí fue importante solamente la teoría científica y la teoría clásica. Ah, bueno, ¿por qué? Porque es la manera en cómo ella va a desarrollar esas actividades, entonces eso sí es importante, no nos quedemos solamente en lo que nos dicen, sino en cómo nosotros podemos aplicarla en nuestro quehacer diario, por eso para mí es importante realmente llegar a fortalecer, que les hice la pregunta al inicio, sí, porque pues es importante, como les mencionaba, no solamente recordar eh, para una clase, sino que realmente apropiemos ese conocimiento, en el chat me preguntaban, yo les dije que máximo cinco escuelas, mínimo dos, porque pues generalmente no los cogemos eh, dos, no solamente tenemos una, sino pues ese es el, el rango que yo les doy para que ustedes lo analicen y hagan ese mapa conceptual, que quiero hacer un mapa mental, listo, hagan un mapa mental, pero tengan en cuenta que cuando hago un mapa mental, pues debe ser un mapa mucho más visual, listo, no tanta letra, sino visual. ¿En qué formato me lo van a entregar? Me lo van a entregar en el formato que ustedes consideren el que les queda a ustedes muchísimo más fácil para desarrollar pues esta actividad, listo chicos ya les compartí en el chat la presentación para que ustedes la puedan visualizar, la puedan ver, dentro de ocho días al inicio pues vamos a hacer una actividad para que lo tengan claro, eh, como una actividad de lluvia de ideas frente pues a un tema que nosotros vamos a ver la próxima sesión, listo, ya con esto me despido, eh, les agradezco mucho su participación, hoy terminamos antecitos, es que tengo problemas con el interno y no quería que de pronto se me cortara como la llamada porque en la clase anterior me pasó, entonces por eso pues no piensen que la profe fue rápido, traté de ser muy clara, muy concreta en lo que quería pues compartir con ustedes y teniendo en cuenta que hoy era pues básicamente un resumen de lo que ustedes ya habían visto en alguna asignatura. Ya con esto me despido, les deseo una feliz noche chicos y chicas, Dios los bendiga, eh, nos vemos en nuestra próxima clase, que ojalá terminen de pasar una excelente semana, y quedo pues atenta a cualquier duda, cualquier inquietud que les surja a ustedes. Feliz noche, que descansen. Gracias profe, feliz noche. Feliz noche gracias. profe, muchas gracias. Gracias profe.